Luz Animada, quienes vamos a aplaudir. nuevamente esta gran apertura que hicieron en nuestro programa el día de hoy. Luz, eh, Acornero y Juan Martín Almirón nos acompañan aquí en el Living para charlar un poquito sobre este grupo tan lindo. Hermoso. Música medieval, música celta. ¿Cómo lo podemos presentar, chicos? Bien, somos una fusión en realidad. Ajá. Nos gusta mucho la música celta, nórdica, sí. irlandesa. Nos definimos como folk, un, más o claro, menos. Sí. Música folk. Ajá, eh... bien europea entre comillas porque también traemos claro. muchos elementos de nuestra música argentina uh -huh. y también latinoamericana, somos cajón peruano claro bueno de ser hecho más grande usamos la canción que interpretaron fue en español claro, claro exactamente, cual, exactamente. exactamente. Eh, tenemos canciones en distintos idiomas también en, en, tanto en español como en inglés en nórdico contigo bueno oh, eh, oh, que difícil sí, no para aprender la letra sí estuvo complicado pero como nos encanta toda claro. su cultura claro. fue fácil ya, de ella nos es nuestra Asesora lingüística, digamos, estudia la fonética, está la muy, pronunciación, todo. Está perfecto. Canta, muy bien. Está muy bien, porque sí. detrás de una presentación musical hay toda una cultura, que, unas tradiciones que hay que respetar y está buenísimo que, que le pongan tanto empeño Pero a eso. eso. Todos músicos estudiados, se conocieron en la facultad y decidieron formar esta banda. ¿Se habían dado cuenta que tenían en común esta pasión por este tipo de música? ¿A todos les gustaba? Fue raro, o sea, porque al principio... Eh, cuando empezamos a juntarnos a tocar, tocábamos canciones más eh, sí, poperas, claro, cosas así. Lo típico, cuando empezás, bueno, armamos un grupo, en sí. casamientos, qué sé yo. Claro. Y después resulta, eh, en esas juntadas, en el juntada, ingreso a la FACU, cuando. Nos juntábamos a estudiar solfeo. O sea, así, sí. ella dice, a mí me gusta mucho la música celta. Uh -huh. Y yo justo estaba incursionando también en ese tipo de uh -huh. estilos. Sí. Eh, Pablito bueno, el violinista que está, que está tocando con nosotros también. Claro el violín te digo. Sí. La sí, sí, música es. Resulta que también estaba eh, componiendo canciones de ese estilo y cuando nos mostramos la música que escuchamos dijimos uh -huh. che para algo pasa. Acá. Algo hay que hacer. <risa> algo hay, hay que hacer. Acá. Mira. Algo hay que hacer. Algo veamos encima porque es un estilo que. Por lo menos en Mendoza no... Es novedoso. Exactamente. Pues yo no conozco otro grupo no, que tampoco. haga música similar a la claro. de ellos. Entonces a mí me parece realmente muy novedoso. Y queremos eh, traer luz. que Hay una muy linda movida acá medieval. ¿En serio? Sí. Ah, Pero justamente eh, no, no había una forma de gestionar esta visibilidad uh -huh. porque hay, hay grupos por ejemplo de torneos de lucha medieval acá no me digas, grupo, acá en Mendoza y eh, los tenemos que invitar los, después nos pasamos el contacto de lo no saben es, lo que eh. es, si nosotros nos venimos fichados, claro. ellos tienen sus armaduras no te puedo creer, tienen sí. sus espadas, Qué wow. sus escudos con Qué los, los banners, claro. hacen torneos con también otra organización de lucha medieval en San Juan hay toda una movida hermosa y que uh -huh. nosotros en cierta forma decimos ponernos al hombro y decir, bueno, a ver, agarremos todo y mostrémoslo. Claro. Mostremos todo esto lindo que está sí. sucediendo. Qué bueno, bueno. Mencionaban el tema de los vestuarios. Es muy bonito cómo se preparan para sus presentaciones. Ese vestido, Lu, te digo... Te lo confeccionaste vos misma Claro En realidad no sé, nosotros decidimos sí. hacer un videoclip hace unos dos o tres años Ajá. Uh -huh. Entonces empezamos a buscar todas vestimentas medievales en sí. Pinterest sí. Y, así. Claro. y bueno, fui como buscando Eso. distintas partes de distintos vestidos Y se los llevé una modista y Quiero, ir, bueno, y esa, claro, ella se encargó de hacer toda la magia. Sí, bueno, estuvimos a ir bueno, a comprar exacta. las telas, fuimos claro, al centro, ahí sí. al Pola San Martín, sí. a la mercería claro. Todo también está buenísimo. Todo. O sea, el mío es más simple, más de granjero. Hombre, igual, así, pero falta. Real, vale. Sí, claro, sí, su ropa típica, sí, sí. cordelada Pero claro. vos tendría siendo el sirviente de lujo. Claro, claro, claro, exactamente, el, el Rey. Ajá. Ellos son, lo, son lo, lo, los nobles en los la nobles. Banda, Me gustaría que sí. presenten al resto de los integrantes sí. Porque bueno. ahora hemos charlado con los chicos Pero también mucho, mucho talento el resto ah, de sí. la formación Así que todo suyo para presentar a sus compañeros Bueno, tenemos acá en ese hermoso vestido rojo Y el bajo super metalero <risa> Nuestra colorada preferida, Clarita muy eh, bien. Tocar. Sí, sí. Bienvenida. Increíble. Eh, después tenemos nuestro otro noble con capa. Ajá. Con Robin Hood juguete, parece. Sí, sí claro. con su rulo de poder. Y tenemos Pablo Bestani en violín. Eso. Bueno, muy bien. Después en la percusión, con esas esa manos poderosas, <risa> con el cajón peruano. Tenemos a Pedro Lin. Eso. Sí, Pedro. Bienvenido Pedro. Y después tenemos acá... Eh, que se nos unió para esta fecha para tocar en el Whistle, un instrumento de viento irlandés. No. Alejandro no. Marangoni, que Bienvenido es. Alejandro. Alejandro. Eh, Bienvenido Alejandro. Nuestro gran asesor de música escocesa. Sí. También, ah, sí. Me resulta muy curioso, lo tenemos por ahí, el, ¿El, ¿El instrumento ¿El ya lo vamos a escuchar. Sí, lo tiene, mira, justo Ay, armadito sí, ahí. Ay, ah, sí. Es como la flautita mágica que escuchamos claro, en la película. Mira, claro. ahí justo lo está claro. mostrando. Mira, ahí justo lo está tiene mostrando. Lo está viendo en pantalla. Mirá. Exactamente Perfecto. Perfecto Y también, bueno, Alejandro forma eh, parte de un grupo de música escocesa Ay, mira, Tienen los Kills, los, las gaitas, todo Uy, uh, oh, qué lindo También los tenemos que traer clases Sí, sí. Todo. sí todo. los Highlanders, <risa> Mendoza Susan. Sí, me, Ay, Mira, ya, ya los vamos a invitar, no va a faltar oportunidad Porque Por sin duda es muy novedoso, nos encanta lo que hacen Este, A ustedes me imagino que también lo, los lleva a pensar en películas, en paisajes Es una música que te transporta, ¿no? Sí, sí tal cual Sí. Siempre nos imaginamos dragones, elfos... ¿Sí? Y sí no es dragones. que mucho de todo eso. Sí. Mucho, mucho mucha muchísimo eso, ¿Y me la encanta. parte de, de, de la música? ¿Cómo la eligen? ¿Cómo incursionan? ¿Cómo buscan? Las no canciones, nada. las partituras, toda esa parte. ¿Cómo la trabajan? Eh, en realidad, nosotros componemos gran parte de la música. Uh -huh. De ah. En realidad, nos inspiramos. Por ahí, Euriel, Guardruna, Inar Selvig... Son intérpretes así de... Muy conocidos. Sí. Sí. ¿no? Sí, ...en este claro. ambiente. Sí. Y, y de ahí viene, ¿no? Sí, de, nosotros intentamos hacer un popurrí en nuestro repertorio uh -huh. de, de música. Uh -huh. Que no nos centramos en un solo género, digamos, sino que vamos, por ejemplo, de, desde música irlandesa podemos ir a música nórdica, que tiene todos sus estilos de, de canto e de interpretación, como también eh, a veces interpretamos eh, canciones, a ver... Eh, de, nuestra, de nuestra propia autoría uh -huh. por ejemplo la primera que tocamos fue ah, la nuestra sí, ese, ¿no? que justo habla de que ya no hay más serpientes eh, entonces estaba basado como en el día de san patricio sí, sí, bueno, sí totalmente es verdad claro, que se expulsa a las serpientes uh -huh. o los duendes exactamente, uh -huh. ah, los mira duendes, que bueno. exactamente. justo como para sí. el video show y intentamos incluir de todas las culturas tanto nórdica uh -huh. irlandesa eh, también puede o sea, hasta española, árabe, lo que sea Y también mezclarlo con nuestros propios ritmos autóctonos Por ejemplo, latinoamericanos Hay canciones que tienen toda la, la, la regla instrumental eh, Melódico, es celta medieval parece Pero vos escuchás lo rítmico tenemos cajones peruanos claro. con ritmo de festejo peruano, sí. con pezuñas, con todo este todo momento latinoamericano. Sí. como para eh, ponerle también su imagen. Claro, además, nosotros eh, estudiamos folclore Ajá. en la facultad, en ¿no? claro. Orgullo, entonces, uh -huh. como que tenemos una raíz. Eh, Argentina, digamos encanta, una música sí. muy fuerte. Encanta, y también somos fans de las películas Entonces nos inspiramos mucho en eso En las bases orquestales de las películas sí. sí. Que la música de la película es todo sí, sí, Claro. Todo, todo si te, te pones a sí. la atención es igual, hermosas las bandas sonoras que hay ¿De dónde viene Lux Animae? ¿Qué, qué origen tiene el nombre que han elegido bien. para el grupo? Eh, significa Luz del alma ah, Que qué es lo lindo. que la música representa para nosotros Luz y a nosotros uh -huh. nos gustaría a través de nuestra música poder transmitir esa luz que nos es dada. Me encanta. Y bueno, nosotros pensamos, bueno, el, el latín es bastante pega con nosotros, entonces ¿Sí? decidimos luz del alma en ¿eh? latín. Además ¿verdad? a nivel internacional, eh, en vez de decir luz del alma, eh, porque tocamos a veces con, con gente de otros países, uh -huh. hacemos mucho contacto con, porque justamente la música al ser autóctona sí. de... Europa, eh, algo que sea dentro de todo pronunciable, claro. en distintos. Y que seguramente uno, al verlo al, a simple vista en otros países, quizás le, le, claro, al le engancha. Claro, lo enganchaba exactamente. Entonces universal. es como que no, un poco universal, exactamente. Buscamos esa universalidad. Eh, en, el en el nombre. Bueno ¿verdad? chicos, queremos seguir escuchándolos, Por favor. están allí esperándolos sus compañeros, así que le vamos a, a dar el paso Todo a Juan uso. Martín a que se una allí con los chicos, después Luna un ratito también se va a incorporar para seguir compartiéndonos música medieval música celta, hoy en el día de San Patricio, de la mano de Lux Animae vamos chicos, cuando quieran